punto de dar comienzo este encuentro vaqueros de prepa 5 versus frailes del tepeyac bienvenidos estamos en el, encuentro? ¿Más de juvenil? Estamos el encuentro de capitanes ¿Sí? Frailes recibiendo Lovoyde en este que va a ser el primer cuarto de este encuentro y damos comienzo al encuentro número 22 recibiendo Está estafiado en la yarda 30 entrará la ofensiva de Frailes para su primer jugada de este partido primera oportunidad de 10 yardas por avanzar para el equipo de Frailes saca la jugada con su corredor número 7 hace muy buenos movimientos y parece que tiene casi tener unas 8 yardas me parece, tendrá segunda oportunidad segunda oportunidad de 8 yardas por avanzar dobles del lado izquierdo Sale la jugada, solo tres defensivos presionando y aún así lograron taclearlo atrás de la línea de golpeo. Gran jugada de, la, de los defensivos de Vaqueros. Venga, tercera oportunidad. Tercera oportunidad, me parece que son unas cuatro yardas por avanzar. La jugada lanza el pase es completo y tiene el primero y 10 Muevan las cadenas, no hay ningún castigo por el momento Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sacan la jugada con su corredor En esta ocasión nada más logra avanzar un par de yardas da segunda oportunidad Segunda oportunidad Son casi 7 yardas por avanzar La jugada ahora con su corredor número 45 que le tambalea el balón. Aún así se queda cerca de tener el primero y 10. Será tercera y 9. Es que pidieron un tiempo fuera. Estamos en tercera oportunidad. Son dos yardas, casi dos yardas por avanzar. Parece que el coreback lo hizo personal Quería picharla Al final la terminó pichando Pero la jugada le salió un poco, un poco mal Hay un offside por parte de la defensa Vamos a ver qué indican los oficiales Oportunidad de 10 yardas por avanzar después del castigo. Castigo defensivo. Sacan la jugada con su corredor número 45. Parece que hubo un. Parece que lo agarraron de la máscara. De la careta. A ver, vamos a ver qué indican los oficiales. si sí, es en contra de la defensiva. Hubo dos castigos en la jugada anterior agarrando de la máscara defensivo y parece que una actitud antideportiva. en ofensiva entonces va a ser primera oportunidad desde las mismas yardas primera y es sale la jugada lanza el pase y es por poco es pase interceptado lo tenía en sus manos le faltaron ganas nada más se le fue Los... le cayó prácticamente en las manos Esperemos para la próxima jugada, la puedan interceptar. Va a ser segunda oportunidad. Segunda oportunidad los 10 yardas por avanzar. Sale la jugada con su corredor. En esta ocasión alcanza a avanzar un par de yardas. La defensiva reaccionó a tiempo. Hay un jugador lastimado por el equipo de frailes. Pero se encuentra bien. La tercera oportunidad de 8 yardos por avanzar. La tercera oportunidad, 9 para el equipo de José Jardín. En la, la jugada. Lanza el pase y es... Buena reacción del defensivo Y alcanzó a meter las manos evitando que se completara el pase. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Lanza el pase. Lanza la patada. Una buena patada. Parece que pueden encajonar. Va a ser encajonado el equipo de los vaqueros en la yarda Uno Parece que podría ser 3 yardas. Hay dos castigos. Veo dos, aquí hay como tres pañuelos. 10 yardas por avanzar por el equipo de vaqueros que se encuentra al defensivo. Lo atrás de la línea de golpeo. Va a ser segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar. Me parece que hubo un movimiento, me parece que es en parte de, por parte de la ofensiva. oportunidad y me parece que van a ser como unas 14 yardas por avanzar sale la jugada con su corredor en esta ocasión avanza un par de yardas y recupera alcanza a recuperar algo de terreno va a ser tercera oportunidad tercera oportunidad 10 yardas para avanzar 10 yardas por avanzar Mano a mano. sale la jugada es una carrera. Resbalada por el lado izquierdo. No, de defensivo, pero ya en los defensivos ya en leyeron la jugada el, y se antes el de cuarto. que siguiera avanzando más yardas. De Será de cuarta, el, oportunidad, entran ¿sí? cuarta oportunidad de los equipos especiales. Cuarta oportunidad. Sale la patada. Tiene el número 24 de la ofensiva de Trailers dü... Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Hoy 10 yardas el equipo del 3 yardas Ahora Sale la jugada es una carrera por el centro 45, 7 de los centros En un escaso y lo que apara estamos haciendo en la pierna Segunda oportunidad 8 yardas por avanzar La oportunidad son 3 yardas por avanzar para el equipo de Trailers que el primero y que tiene el primero y 10 primera oportunidad y 10 yardas por avanzar dobles del lado izquierdo sacan la jugada para por la por ese número número 5 me parece que realiza 6, El número 6 quien realiza la tacleada Que supo leer la jugada de taclea atrás de la línea de golpeo Vendrá segunda oportunidad Segunda y 15 me parece Lanza el pase y es completo Parecía que era completo Pero al final de la jugada Termina soltando el balón Y es pase completo Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad los 15 yardos por avanzar. De Trips del lado derecho, sacan la jugada. Lance el pase, no tiene nada de presión, es completo y es touchdown. Touchdown de Frailes. En el intento de punto extra. de Kiko marcador actual es 6 puntos 7 puntos por parte de Frailes peyak 0 puntos Prepa 5, vaqueros de Prepa 5 el marcador Play Pro y libre el balón Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. La jugada se la dan a su corredor que intenta entrar por el centro, pero es taclado por los tacles. la segunda oportunidad. Con esta jugada damos inicio al segundo cuarto. De segunda y casi 9 yardas por avanzar. Se la dan a su corredor número 24 que se mete entre... Parece que, parece que tiene el primero y 10 eh? y si sí, le dan el primero y 10 tiene el primero y 10, muevan las cadenas primera oportunidad 10 yardas por avanzar dobles del lado derecho, hay movimiento del equipo de frailes un Va a ser primera oportunidad, primera y cinco después del castigo. Sale la jugada, se lo dan al corredor, hace muy buenos movimientos. Y parece que vuelve a tener el primero y diez. Juega las cadenas. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. La C, personal el coribaki pierde el ovoide y lo recupera Frailes. Muy buena jugada defensiva. Que va directo el defensivo al balón. Que logra arrebatárselo. Logra conseguir el balón para su ofensiva. Traen los frailes de Tepeyac. Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar para el equipo de frailes. Lanza el pase. Y es completo. Tiene el primero y 10. gran recepción del número 24, pero hay un castigo, y es un castigo ofensivo, gran ejecución del lanzamiento de pase, pero el castigo los, los hace avanzar para atrás. Primera oportunidad, ahora va a ser primero y largo por avanzar. Va a ser casi 27 yardas por avanzar, me parece. Sacan la jugada, tiene presión el coreback y prefiere desechar el pase. Aún así hay un castigo porque no había hombre, ningún, ningún hombre para recibir el ovoide. Entonces. Segunda oportunidad, segunda oportunidad de ahora sí muy largo por avanzar, más de 20, más de 25 yardas. Tiene presión el coreback, lanza el pase y es completo. Aún así, con el número 24, va a venir, va a venir tercera oportunidad. Aún, aún les queda mucho camino por avanzar, pero. Veremos qué pasa en la siguiente jugada. Cera oportunidad. La jugada y es completo el pase. Qué buena recepción. Del número 19 entre los dos defensivos. Cansó a captura del lobo vendrá tercera oportunidad cuarta oportunidad Cuarta y trece por avanzar dos safeties son dos finders atrás parece que no se arriesgaron y fue patada de despeje entrar a la ofensiva de vaqueros Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Movimiento del número 89 hace personal, el coreback Tiene el primero y 10 Se que la jugada Y mueven las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Poco a poco, va avanzando el equipo de Guafa. Movimiento del número 8 se la gana ese jugador. Va por la lateral. Se tiene el primero y diez, sigue moviendo las piernas. Y el primero y 10 y muchas más yardas. Queda por la yarda 20, me parece. Queda por la yarda 30, va a ser primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Para los perdón. También la de Movimiento la número 89. Se la dan a su corredor, hacen un engaño. Cansa de avanzar algún un par de yardas vendrá segunda oportunidad. Segundo y cinco yardas por avanzar. Segunda <tose> la oportunidad, 5 yardas por avanzar. Movimiento número 89. Lanza la. el pase. Tiene al hombre. Se le quedó un poco. Adelantado el, el, el balón. Será tercera oportunidad. Tercera oportunidad y cinco yardas por avanzar. La oportunidad son cinco yardas por avanzar. Cambia de lado al de 24, el Coreba 24. Movimiento el número 89. Lace personal el coreback. que ya tiene el defensivo encima y está clavado atrás de la línea de golpeo. Gran jugada del número 44, número 45 y 18, me parece. O sea, Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad, nueve yardas Casi nueve yardas por avanzar Sale la jugada Lance el pase Y es Parece que hay interferencia No, dicen que no Pase incompleto Entra la ofensiva de Frailes. Será primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sacan la jugada, es muy buenos movimientos el corredor. Tiene el primero y 10, sigue moviendo las piernas. Llega a la 30. Llega a la 25. Gran jugada de ese corredor. Gran jugada ofensiva que supo abrir los huecos. ya primera y 10. Para el Tepic allá. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sacan la jugada. Tiene ahí a los defensivos y parece que... Parece que no, no logra conseguir muy, mucho yardaje, parece que fue media yarda. Hay un jugador del equipo de vaqueros lastimado, ya entra el equipo médico también a revisarlo. Sale del terreno del juego el jugador del equipo de vaqueros. Esperemos se encuentre bien. La segunda oportunidad, me parece que son nueve yardas por avanzar. Sacan la jugada. Lance el pase. Alcanzan a meter las manos los defensivos. Se tambalea el balón y es pase incompleto. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, las mismas nueve yardas por avanzar. Se echa para atrás el coreback, tiene presión del número 42, lance el pase y es pase incompleto. Hizo muy buena presión el número 42. Terminó desechando desechándolo Boide, vendrá cuarta oportunidad. Un tiempo fuera pedido por Frailes. Terce, cuarta oportunidad algunas nueve yardas por avanzar parece que el equipo de frailes sigue jugárselo la jugada lanza el pase y es casi es incompleto cachó la bola número 21 casi interceptado pero no trae la ofensiva de vaqueros de, vaquero, de prepa Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. El oficial indica que restan 2 minutos para este juego. Va por el centro. Parece que avanza algún, un par de yardas. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 7 yardas por avanzar. Clase personal, el coreback. Va por el centro. Tiene el primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Primera oportunidad, 10 avanzar. Llega el fuera de 20, el Se la eh, carrera eh. por el centro, pero parece que los defensivos, como pared, taclearon y no, no hubo ningún avance. Parece que retrocedieron una yarda. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, casi 11 yardas por avanzar. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Lanza el pase y es Incompleto Parece que lo cachó ya cuando había salido del terreno Mira tercera oportunidad Tercera oportunidad Don yardas por avanzar Tiene presión el coreback Lanza el pase Pero parece que se le cae al defensivo Y será pase incompleto Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad. Para los equipos especiales. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Dos pañuelos en el terreno de juego. Vemos que indican los oficiales. Número de oportunidad 10 yardas por avanzar Con esta jugada nos vamos al medio tiempo Con marcador actual 7 puntos el equipo visitante Frailes 0 puntos vaquero de prepas Marcador Play Pro Iniciamos el tercer cuarto el marcador actual 7 puntos Frailes de Tepeyac Cero puntos vaqueros de prepa 5. Marcador Play Pro. primera oportunidad. 10 yardas por avanzar el equipo de Frailers presionando con cuatro linieros Sacan la jugada, es una desbalada. Y parece que tienen unas dos yardas Tendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar Sale la jugada, parece que lanza el pase y es incompleto Parecía que iba, iba a ser lo personal el coreback, al final decide lanzar, pero vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, las mismas 8 yardas por avanzar. Tercera oportunidad serán 8 yardas por avanzar con el equipo de vaquero, pero va bien el aire, primero Lanza el pase. El 84 no alcanzó a ver el valor En dónde iba a caer la cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Más 8 van a entrar los equipos especiales Para la patada de despeje Es la jugada Una buena patada muy buena patada Por poco los dejan encajonados y... No va a haber regreso Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Frailes Sacan la jugada con su corredor Segunda oportunidad y 6 yardas por avanzar yardas por avanzar. Hay pañuelos en el terreno de juego Parece que es en contra de frailes si bueno, sí. Segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar Sacan la jugada Va por el centro me parece y Hace algunos movimientos El corredor Tercero y nueve yardas por avanzar Tercera oportunidad por avanzar El coreback viene al aire Es capturado el coreback Pero hay un castigo también en el terreno de juego Es un castigo defensivo se repite la tercera oportunidad, ahora es tercera y cuatro yardas por avanzar. Movimiento del número 14. Lanza el pase y es incompleto. Le queda muy abajo al receptor. La cuarta oportunidad. Regreso por parte de. Lanza el pase, es completo. Segunda y seis yardas por avanzar. Sale la jugada, tiene presión. El coreback ya está creado. Parece que perdió el ovoide también. Y lo recuperan los frailes de Tepeyac. Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Desde el balón recuperado Por parte de la defensiva Alcanza el número 7 De taclearlo Antes de que avanzara más yardas Va a ser segunda oportunidad Segunda oportunidad Casi 9 yardas por avanzar sale la jugada con su corredor, parece que se resbala y, y retrocede, entonces van a ser tercera oportunidad, tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar, lanza el pase y es interceptado, pase interceptado por el número, 31 del equipo de vaqueros de Prepa 5. Lee muy bien la jugada. Vendrá la ofensiva de vaqueros. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Lanza el pase. Sí, el primero y 10 es primera oportunidad. Primera oportunidad 10 por avanzar. Estamos en la yarda para de su campo. Se la dan a su corredor. Hace muy buenos movimientos, parece que tiene el primero y 10 y mucho más. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. La oportunidad de 10 yardas por avanzar para este Cuapa. El movimiento del número 33. Lanza el pase y incompleto en esta ocasión, segunda oportunidad, las unas 10 yardas por avanzar, oportunidad, lanza el pase, parece que es interceptado, hay un pañuelo en el terreno de juego, aún así el jugador sigue moviendo las piernas, no lo detienen Hay otro castigo Parece No sé si es porque ya, ya había salido Del terreno de juego Está el jugador afuera del campo Lastimado Esperemos que se encuentre bien Castigo va a ser primera oportunidad, 10 yardos por avanzar. Lanza el pase y es comple completo. Completo. Es Así que sale del terreno de juego. Sale del terreno. El juego, vendrá a segunda oportunidad. Con esta jugada vamos a dar inicio al, al último cuarto, al cuarto cuarto. Segunda oportunidad y cuatro yardas por avanzar Lanza el pase, el pase es completo Hace algunos movimientos, no lo taclean Tiene primero y diez Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Dobles del lado derecho Hay movimiento del número 89 Lance personal el coreback parece que llega a las... parece que... tiene el primero y gol tienen el primero y gol están casi a nada de llegar a la zona prometida primero y gol por avanzar se la dan a su corredor mueve las piernas y... parece que no... no va a llegar queda solamente a media yarda segunda oportunidad, solo media yarda por avanzar sacan la jugada con su corredor, pero bien hay un pañuelo si, sí, es en contra de vaqueros o dos castigos y parece que no, no se va a aplicar el yardaje la hace personal el corey y parece que llega a la zona de anotaciones es Touchdown de Vaqueros Sumándole seis puntos a este encuentro Primer ¡Touchdown, Touchdown para Vaqueros Un el Nintendo de punto extra ¡Touchdown! Sale el pase y parece que es malo Pero también hay un castigo en el terreno de juego no, es en contra de frailes. Se va a repetir el, el punto extra. Se repite el intento de punto extra. Un castigo de frailes. Y ahora, la patada es buena. Dándole. Empatando el marcador. Tenemos la patada de Kikov. Marcador actual 7 puntos vaqueros de prepa 5. 7 puntos frailes de TP que el marcador empatado. El marcador Play Pro. Tiene el número 22. moviendo las piernas, rompe algunas tacleadas y se queda por la yarda 32 hay un jugador de vaqueros lastimado, esperemos se encuentre bien ya entra el equipo médico sale del terreno de juego el jugador número 11 de parte de vaqueros esperemos se encuentre bien primera oportunidad y 10 yardas por avanzar sacan la jugada con la carrera pero parece que avanza un par de yardas vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad y tres yardas por avanzar siete yardas por avanzar sacan la jugada con su corredor en esta ocasión los defensivos lo estaban esperando vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad saca la jugada el pase le queda muy elevado tenía al hombre pero el pase no llegó vendrá cuarta oportunidad hostil del número 24 y número 3 acercando el balón Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Lance el pase y el pase queda muy, muy abajo, vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar. El de vaquero, de colo, de mano a mano Nadie en el backfield. El número 504, va castigo. Un castigo en el terreno de juego. Y es en contra de Vaquero. Se va a repetir segunda, ahora es segunda y 15 yardas por avanzar. Segunda oportunidad, 15 yardas por avanzar. Movimiento número 84. Se la dan a su corredor. Que va por el centro. No se deja taclear. Tuvieron muy buen avance. Tercera oportunidad. Solamente 5 yardas por avanzar para tener el primero y 10. Hay movimiento en la parte de vaqueros. Tercera oportunidad la... Ahora son 11 yardas por avanzar Lanza el pase Es completo, tiene el primero y 10 Sigue moviendo las piernas Poco tiene la, la anotación Mueven bueno, las cadenas Es primera y gol Primera y gol Y solamente me parece que son Dos yardas por avanzar Hay un tiempo fuera pedido por el equipo de Vaqueros Me parece Primera y gol Solamente me parece que son dos yardas por avanzar Ay, Parece que hay movimiento Y es en contra de Vaqueros Estando tan cerca Se va a repetir la primera oportunidad Primera oportunidad, el primer y gol, son aproximadamente unas 7 yardas, se la dan a su corredor y los, los defensivos alcanzan a taclearlo. Así que de hecho le, le, lo retroceden un poco, pues creo que media yarda será segunda oportunidad. Segunda y las mismas 7 yardas por avanzar. La izquierda, la izquierda. Tiene presión el coreback, lanza el pase y parece que es touchdown. Touchdown de vaqueros. Un pase rápido. Número cero. Viene el intento de punto extra. Bueno, toma la ventaja Vaqueros de Prepa 5. En la patada de Kickoff, el marcador actual es 14 puntos. Vaqueros de Prepa 5, 7 puntos. Fridays del Tepeyac. Me voy a volver a repetir la patada. Ahora el regreso lo tendrá el número 7 de Frailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Trip del lado derecho, sacan la jugada. El pase es completo con el número 7, sigue moviendo las piernas y pierde el balón, lo no recupera Vaqueros de Prepa 5. Gran jugada defensiva, ya tenía el pase, pero le, le metieron el manotazo y pierde el balón. Y era la ofensiva de Vaqueros. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Vaqueros. Número 3 vuelve a los controles, se la dan a su corredor, mueve 3, las piernas, parece que se queda en yardas, la yarda, avanzar, avanza unas 6 yardas, vendrá a segunda oportunidad. Dos jugadas más, yo creo que ya corriendo la bola. Oportunidad, cuatro yardas por avanzar. Sacan la jugada con su corredor. Y sigue moviendo las piernas y alcanza, se queda una yarda del primero y diez. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, solo dos yardas por avanzar. Se la dan a su corredor y tiene el primero y diez. Número de oportunidad, 10 yardas por avanzar. Se la dan a su corredor y entra el linebacker número 7 a taclear. Muy bien. Muy buena tacleada del número 7. La segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar. Agotando por completo el tiempo los vaqueros. se saca la jugada con su corredor alcanza a tener unas tres yardas me parece hay un pañuelo en el terreno de juego no sé si es conducta antideportiva o más de 20 yardas por avanzar sacan la jugada con su corredor tiene un par de yardas pero lo, lo, lo que busca vaqueros es acabarse el tiempo tendrá cuarta oportunidad cuarta oportunidad cuarta oportunidad a jugársela al equipo de vaqueros parece si que se la va a jugar el equipo de vaqueros Y no el corredor termina el encuentro termina el encuentro marcador 14 puntos vaqueros de prepa 5 7 puntos frailes de tepeyac muchas gracias por sintonizarnos marcador play pro